servicio de interpretación en lengua de colombiana. Aparecen pictogramas para el apoyo del lenguaje accesible. ¿Te gusta el cine? ¿Te interesa la creación audiovisual? ¿Has hecho proyectos audiovisuales? Hola. Somos una agrupación llamada Educa Diversa. Nosotros investigamos y promovemos la inclusión de todas las personas. Nosotros creamos espacios para experimentar las audiovisualidades otras, es decir, otras formas de crear, participar y disfrutar de la cultura de las artes audiovisuales de una manera accesible. Te invitamos a participar de un laboratorio audiovisual. Este se llama Laboratorio Experimental de Audiovisualidades Otras con Diseño Universal. Aquí todos y todas podremos participar, ya que contaremos con apoyos tales como intérprete de lengua de señas colombiana, lenguaje accesible, audiodescripción y otros ajustes. ¿Y qué vamos a hacer? Con este laboratorio vamos a habitar la Cinemateca de Bogotá. Se muestra fotografía de la fachada del edificio de la Cinemateca de Bogotá, Centro Cultural de las Artes Audiovisuales, ubicada en la calle Tercera con calle 19, Bogotá, Colombia. Vamos a experimentar, investigar y crear una fotogalería multisensorial. Esto quiere decir una exposición de fotografía y video que involucre todos nuestros sentidos. David, ¿podrías contarnos ¿Cuándo va a ser el laboratorio? Este será los jueves y sábados durante todo el mes de mayo, iniciando el sábado 8 de mayo y finalizando el 29 de mayo, que también es un sábado. ¿A qué horas va a ser el laboratorio? Alexa, pues los jueves de 5 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 9 a 11 de la mañana. ¿Y en dónde se va a realizar todo esto? Desde la comodidad de nuestras casas, ya que nos encontraremos por una plataforma virtual. Pero si las medidas de restricción debido a la pandemia lo permiten, te invitaremos a visitar la Cinemateca de Bogotá de manera presencial. ¿Qué se debe hacer para poder participar en el laboratorio? Debes diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra adjunto a este video y en nuestras redes sociales. Luego de esto, recibirás una llamada de confirmación. Este laboratorio no tiene ningún costo de inscripción porque está financiado por la beca de creación de contenidos audiovisuales accesibles de la Cinemateca de Bogotá. Ten en cuenta que son pocos cupos, así que es importante inscribirse pronto. La fecha límite de inscripción es el miércoles 5 de mayo. ¿Qué estás esperando? ¡Inscríbete ya! Ella y él, caminantes de silla de ruedas, hacen grabación de video desde sus celulares. Una mujer y un hombre hacen como el león de la Metro Golden Metro. Aparece el logo de Educa Diversa, alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Digital de las Artes y Artes.